¿Qué crees que encontraremos en Kuagyaku? Agua corriente, estaría bien. A estas alturas, me conformaría con que no haya jaguares. Hay una carretera. Vamos a mirar. ¿Qué pasa? Mierda, la Trinidad, agáchate. Mierda. El avión está atascado. Eso ya lo ve. ¿Qué podemos hacer? Sígueme. ¿Cómo quieres que no ¿Qué estás haciendo? Atrás, escóndete. Eres el de logística, ¿no? Yo no he un ¡Eh, un momento! ¡Los tengo! Espera, son aliados, pero mantén los ojos abiertos. Yo me encargo. Déjalo justo ahí. Asegúrate de que nada pueda pasar. Quiero toda esta zona clausurada. ¡Sí, señor! Si hay algo en este lugar, lo encontraremos. la última vez que se revisó Está oxidado No te distraigas, Mende. ¿Qué estamos buscando? Cualquier cosa que se mueva o que no lo haga ¿No han encontrado la reliquia? Me encantaría ser yo quien lo hiciera A mí no ¿Por qué no? Serías un héroe Seguramente estaría muerto No, gracias Prefiero seguir aquí sentado buscando enemigos Menos hablar y más vigilar, caballeros Moved el culo Sí, señor Silencio, ¿qué está haciendo tu equipo? Miraré, no les pagamos para hacer turismo Tendremos que ir por debajo Sí Sabemos que ahí está el templo principal Debemos buscar alguna ruina más pequeña Que Espera. hayamos pasado por alto previamente Vale Está totalmente encajado Creo que si lo movemos nos quedaremos sin él Tendremos que reforzar el puente Será complicado encontrar algo ¿Por qué no probaste el puente? Ah, estoy seguro de que probamos el puente antes Joder, no pienso cubrirte Quizá consigamos sacarlo Es posible, deja que lo piense Podemos con ellos De acuerdo Ve a la izquierda, yo me ocupo de ellos Pero qué. Escóndete Dave, Sammy Será. les dije que probaran el puente primero ¡Hijo de...! ¡Dave! ¡Dave! ¡Uno menos! ¡Ha caído! ¡Confirmad la muerte! Serán... Les dije que probaran el puente primero. ¡Hijo de...! ¡Dave! ¡Dave! ¡Sami! Dije que probaran el puente primero Hijo de... Dave, Dave, Sammy... Sí. ¿Cómo han encontrado este sitio? No lo sé. No es precisamente la civilización que esperaba encontrar. No. Me pica mucho el brazo. Eso es que se está curando. Creo que prefería cuando solo tenía la herida. Ah, oh, ya, yo estoy intentando no pensar en mi espalda. ¿Sabes? Mi abuela sobrevivió a un tsunami en los 60. ¿Qué pasó? Ella perdió amigos y la familia perdió su negocio. Pero después de aquello, podía predecir las erupciones volcánicas, las tormentas y otras cosas. Todo lleno, no puedo llevar más cosas. Estupendo. Venga, vamos. ¿Alguna idea sobre las gemelas del enigma? Podrían ser cualquier cosa, una pareja de monumentos, montañas, ríos. Supongo que lo sabremos cuando lo veamos. Sí. Todo lleno, no puedo llevar más cosas. Ahí abajo hay gente. Espero que sean amistosos. Será mejor que hables tú.